A esta hora es muy difícil la situación que se está presentando en la región de Dnipro tras el impacto de un misil que ha dejado apro aproximadamente una veintena de personas caídas en Ucrania. Por otro lado, en la ciudad ucraniana de Dnieper fue destruido un edificio residencial. El impacto de proyectil causó la muerte de más de 20 personas y desde Kiev y Occidente se apresuraron a acusar a Rusia. Estas fueron las palabras de Volodymyr Zelensky sobre lo que aconteció en Dnipro Acusando a Rusia de haber realizado este ataque a esta zona residencial Es posible frenar el terror ruso, sí, lo es Se puede hacer de otra manera que no sea en el campo de batalla ucraniano Por desgracia, no ¿Qué se necesita para ello? El armamento que nuestros socios tienen en sus almacenes Y que nuestros guerreros están esperando Quédate con la mejor información del momento Escuchen porque luego de lo ocurrido, también desde Occidente, acusaron a las tropas rusas de estos hechos. Pero escuchen, esto no lo estamos diciendo nosotros. Nos remitimos a medios eslavos que emiten esta información para corroborar las occidentales. Resulta que luego de lo ocurrido, con el derrumbe del edificio en Dnipro y que habían acusado a las tropas del Kremlin al mismo tiempo, el asesor ucraniano Alexei Arestovich salió a corroborar las acusaciones aduciendo que el proyectil era parte del sistema de defensa ucraniano. Y esto obviamente generó una ola de críticas contra el mismo funcionario por compartir esta información sin la verdad correspondiente, a tal punto que hubo respuesta por parte del gobierno de Rusia, específicamente por parte de la Cancillería de Exteriores. Sin embargo, más tarde, desde la administración de Zelensky, reconocieron que la tragedia se produjo a causa de las acciones de su propia defensa aérea. Estas declaraciones generaron una ola de indignación en Ucrania donde además crecen las críticas contra el asesor del jefe de la oficina del presidente, Alexei Arestovich, por compartir estos detalles. Esto se presentó luego de la jornada de hechos en donde las tropas del Kremlin asestaron duros golpes a la infraestructura eléctrica del país de Zelensky. Esto fue lo que declaró el portavoz del Ministerio de la Defensa, Igor Konachenkov, a los medios en la jornada reciente de la operación militar de Rusia en Ucrania. El 14 de enero se lanzó un ataque con misiles contra el sistema de administración militar de Ucrania y su red energética. Todos los objetivos fueron alcanzados. Konachenkov habla del avance de las tropas en el frente de Donetsk, rumbo hacia el asentamiento de Arteomov. En Donetsk, grupos de salto, apoyados por las tropas aerotransportadas, la aviación y la artillería avanzaron hasta las afueras de la ciudad de Arteomov y tomaron la estación ferroviaria de la ciudad de Sol. Durante los combates fueron eliminados más de 80 efectivos ucranianos. Además, fueron destruidos dos tanques, tres transportes blindados y tres vehículos de combate. Eran las declaraciones recientes que estaban siendo entregadas por el representante del Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas. De otro lado, atención amigos, pendientes porque el presidente de Siberia ha entregado nuevas declaraciones a los medios locales. Esta vez fue a un periodista ruso conocido como Sarubin Reporter en las redes sociales. Estas fueron sus declaraciones con respecto a cómo avanza la operación militar de Rusia en Ucrania. Hay una dinámica positiva. Todo se desarrolla de acuerdo con el plan del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor General. Tengo la certeza de que nuestros combatientes nos alegrarán más de una vez con sus logros. Recientemente, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha sido muy tajante al señalar a los medios eslavos que la operación no termina en soledad y anunció que el trabajo de las tropas de la federación sigue adelante. Adujo que no es el momento de frotarse las manos y mucho menos detenerse, porque el trabajo no ha acabado y falta mucho por delante. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insiste en que Soledar no se ha perdido y que se prosigue en la lucha por la conservación de este territorio. Pero proseguimos con más información en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Luego de la toma de Soledar por parte de los Wagner y las fuerzas rusas. Avia.pro reporta que se están produciendo feroces batallas en los suburbios de Magmut. Se habla del asentamiento de Klechevska, que está a pocos minutos de la zona en mención. Remitimos a lo que está señalando el diario Eslavo. El ejército de Zelensky se está enfrentando a las PMC Wagner en esta zona que ha reforzado a las tropas rusas con más de 3.000 hombres. Los combates urbanos son difíciles, calle a calle, sector por sector, ya que se están infligiendo en distancias relativamente cortas y según lo que se presume por parte de los especialistas y editores del diario, es que allí las cosas van a ser muy fuertes en Bakhmut y con todos los cambios que ha hecho Rusia en la comandancia de la operación militar especial allí los combates y las batallas son cruentas. Esta fortificación es una de las más poderosas que está al cuidado de las AF. Se prevé que las cosas pueden escalar en los siguientes días y horas y tal parece. Se está preparando una contraofensiva brutal y la mira es el control de Kiev. Las tropas del Kremlin siguen abriendo el paso, ayudados con la aviación estratégica rusa y sus bombarderos que aplican todo su poder contra sus objetivos marcados desde la nueva comandancia militar de la operación a cargo de Valery Gerasimov canales especializados en temas militares, reseña que allí en Bakhmut se están enfrentando dos grupos. Por un lado está las PMC Grupo Wagner, una empresa militar privada de Rusia a cargo de Yebek Prigozhin. Y por otro lado, también allí hay un apoyo, hay una organización UONG que está a cargo de un exmilitar del Cuerpo de Marines del Norte a cargo del Mozart Group. Allí se ha establecido una de las batallas más grandes de esta época que luchan por el control de esta fortificación. Según esta información, los Wagner estarían tratando de conectar con esta agrupación que entrena a soldados de la AF para repeler las avanzadas de la contraofensiva rusa, convirtiéndose en los grupos Mozart en uno de los objetivos de las PMC Wagner rusas en Backmood. Según este informe da cuenta que este grupo, manejado por intereses occidentales, ha reiterado que ha tenido muchas dificultades para la preparación de los soldados de manera afanosa y esto podría repercutir en la zona de Bakhmut. El objetivo bélico de esta agrupación es confuso, pues las bajas que han tenido en las últimas semanas es bastante alta. Sus responsables aseguran que las bajas que reportan los medios son exageradas y que todo es rutinario, pero lo que es más espeluznante, según las palabras de Andrew, responsable del grupo Mozart, es que la situación es extremadamente difícil difícil para los voluntarios, uno por el invierno y otros factores, la falta de energía, alimentos, calefacción equipos, agua, todas las ventanas de los vidrios de los edificios destruidas, sin mencionar, según el responsable del de grupo Mozart Andrew Bilmurt, el tema económico hace parte fundamental del desempeño de la ONG para el entrenamiento de los soldados en Ucrania, los gastos económicos son enormes y subsisten con las donaciones de los contribuyentes lo cierto es que el desafío está puesto allí en Bakhmut rusos tratarán por todos los medios de aprovechar el invierno para generar más presión a los soldados ucranianos y nos llama mucho la atención esta información y puede tener algo de certeza la OTAN está monitoreando todos los movimientos rusos y como ha visto que el avance es total y a gran escala por parte de Rusia estarían examinando la forma de proceder y tratar de frenar un poco la avanzada del Kremlin. Los editores del diario Avia.pro hablan de una arremetida posible en Zaporilla y por eso están transfiriendo una gran cantidad de vehículos blindados a esta zona a la orilla izquierda del río Nippier. La información es que la OTAN está enviando vehículos no tripulados como el Global Hawk cerca de las zonas de Crimea para hacer reconocimiento de estas zonas. Por lo menos ha sido visto por los residentes este vehículo no tripulado. Lo que dicen es que se está preparando la OTAN apoyando a la SAFU para dar una contraofensiva, ayudándolos con los drones estratégicos del bloque militar como objetivo para atacar a las tropas de la Federación en Saporilla y en parte de Gerson. La aparición del dron de la OTAN tiene en máxima alerta a los sistemas de defensa de Rusia en Crimea. Gracias por su tiempo y apoyo para nuestro canal. Los invito a que nos sigan suscribiendo. Gracias por su tiempo y apoyo para nuestro canal. Los invito a que sigan suscribiéndose a nuestro canal de Noticias de Última Hora y en Facebook estamos como Noticias Internacional en Mundo. Recuerde activar la campanita de notificaciones y dejar su comentario que es importante para nosotros. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.